¿Qué pasa en los últimos tiempos, donde la tecnología es indispensable en la vida humana? Hablemos de las cámaras. Ahora mismo, donde te encuentres, tal vez cargas con alguna, en tu bolsillo como en el teléfono. Divaguemos. A la vuelta de la esquina, casas o edificios equipadas con sistemas de seguridad, más temprano que tarde... Algunas de tantas, captan cosas que son difíciles de explicar Y además, adentrémonos en aquellos metrajes que de naturaleza paranormal ¿Qué pasa cuando se capta a un ente pasar? Y aún más aterrador, existen videos No solo de entes captados en movimiento, aparecer y desaparecer en este punto, algunos, o quizás muchos, tendrán su explicación. Pero lo que hoy nos reúne aquí es, cuando estos seres oscuros atacan. Estos son, siete espectros atacando personas. Una mujer frente a la computadora quien se encontraba trabajando en una oficina de correos. No se percata que de la nada y pareciese que un tipo de ente femenino entra en la oficina. Después de esto, la mujer quien estaba laborando se desvanece, contando después de lo sucedido que no percibió nada. Incluso no supo en qué momento llegó al piso. ¿Qué piensas? Número 6 Abner Hernández, quien se encontraba tranquilamente en casa, atendía una videollamada a su pareja. Se puede ver que todo sucedía con toda normalidad hasta que de pronto... Vamos a comiendo tus galletas. Ya llega, menso. Estoy bien aburrida. O sea, neta, yo vengo a verte y ni me pelas y te vas todo el día. Ya vente. Es nuestro aniversario. Íbamos vamos a ir a cenar, gacho. Aparte, mañana nos tenemos que ir temprano. Porque las fotos son a las 11. Voy a... No, como no sé bien dónde es el lugar, solo sé que es un fraccionamiento, pero no sé bien dónde es el lugar Es al norte, este pues para irnos con tiempo para por si no le hallamos y así Porque estas personas traen el tiempo así como bien, bien justito porque la misa es a la una Entonces tenemos que llegar a empezar a tomar las fotos para la una irnos a la misa y ahí también vamos a estar Estoy súper cansada, súper jodida, así que ya ya es hora de que te vayas viniendo, viniendo cabrón, hijo de la chingada. ¿Eh? Te <ríe> amo mucho. Te extraño. Yo vengo a verte. Ella cuenta después de lo sucedido que una fuerza inmensa la invadió totalmente. Algo que la sometió por dentro y por fuera, sin poder moverse ni defenderse. Algo que no pudo detener hasta que, sin razón alguna, se cierra la puerta de forma abrupta. Al fin de poder tomar el control de sí misma, para así poder escapar del lugar. Pero eso no es todo. Hasta el final, observen el grito tan extraño emitido por una niña ¿O qué piensas que es eso? Cuéntame en los comentarios. Número 5. Este metraje del 2016 podemos ver a un par de jóvenes bajar una escalera con toda tranquilidad, pero al llegar al nivel inferior Vemos como uno de ellos es atacado por algo que no se puede ver con claridad. O al parecer es una sombra que emerge desde debajo de los escalones. ¿Qué es lo que atormenta al desafortunado chico? Sombra que podemos deducir que no es visible para ellos en ese momento, pero sí para la cámara. Incluso la sombra se queda ahí sin moverse, Al liberarse los chicos Pareciera observarlos escapar, dime ¿Qué ves tú? Como se aprecia en este video, fue grabado en octubre de 2016. Este hombre, después de que en varias ocasiones fue víctima de actividad paranormal, decide colocar una cámara de seguridad en el interior de su casa. Según él, un tiempo dejaron de suceder estas cosas. Cuando de pronto, la puerta se abre, él sin darse cuenta de ello y todo lo que está por suceder. sombra que se acerca y lo derriba al piso, y aún más le es arrastrado hasta donde no es posible captar algo por la cámara. Expertos en el tema aseguran que el tipo despertó o desató algo en su casa, algún ente o demonio por medio de la ouija o rituales satánicos, el cual no jugó o no cerró contacto correctamente. Tú decides. Número 3 Esta empleada de un hotel en Malasia el cual se dice que está maldito Ya hacía tiempo que los demás empleados sabían lo que ocurría en esta sala Mala la fortuna de esta mujer quien se puso a revisar el celular Sin saber lo que podía ocurrir precisamente aquí Oh, my God. Ahora dime, ¿cómo es todo esto posible? Número 2 Este metraje viene de Jamaica Toda la comunidad aterrada y unida por salvar a un niño quien se dice tiene un talento extraño para presentir entidades y energías paranormales se dice que ahora se encuentra siendo víctima de un demonio o de un espectro bastante poderoso espectros y energías sumamente ruines que se liberan gracias a la magia negra y magia vudú que se celebran en ese lugar se puede ver al pequeño ser azotado por algo que no se puede ver dime en los comentarios they say that's how it's been for the past several days the boy says the ghost is actually a friend who died four years ago he claims the friend suddenly started appearing to him wearing a white top black pants and a black watch it's been nothing but chaos for the family and neighbors this time the boy claims he sees the ghost standing near the wall and goes over to stand next to it Matocha, chalmón de matocha, matocha, matocha, fu... Número 1. Teresa, la pasajera que provoca accidentes en la carretera. Sube pidiendo ayuda y en el transcurso del camino cuenta su historia. Los chicos quienes amablemente se ofrecen a ayudarla, al escuchar lo trágico que terminó su vida, no evitan ser invadidos por el pánico y vuelcan justo en el mismo lugar donde Teresa falleció. ¿Ah? <risa> Não se é isso que eu tenho Aconteceu alguma coisa lá atrás Oh, estás com essa merda ligada outra vez? Não estás? Liga lá isso que estás bem O que Aliado Aliado o Se tu Vamos que ¿Qué ¿Qué? Sí. ¿Qué piensas al respecto, de ser verdad, sin duda, la más aterradora de todas. Esto pasó en las afueras de un bar, a altas horas de la madrugada, un hombre y su acompañante charlan en las afueras del establecimiento, cuando de pronto, el sujeto comenta que algo intentó llevárselo de lugar, sin duda decide luchar por su vida y logra desprenderse. En cuanto lo hace, se volvió a paralizar sin poder hacer nada. ¿Tú qué piensas? Ahora, deja en los comentarios ¿Qué habrías hecho tú? ¿O qué piensas que fue exactamente esto que ves en pantalla? Sin más, les ha hablado Bataco44 para Dando el rol. les deseo buenos días, tardes o noches. Si puedes apoyar este canal dejando un like, comentando y compartiendo este video si es que te ha gustado, suscríbete al canal y activa la campana si no te quisieras perder más del contenido próximo a subir. Por supuesto si quieres dejar algún tema que te gustaría que investigáramos, con gusto te leeremos en la caja de comentarios. Eso es todo por mi parte. Hasta pronto.